Ah no sé dónde está baby no sé y yo me pierdo baby en tu piel baby no sé por qué me texteas si no quieres me tiene dando vueltas hasta el amanecer solo por la ciudad mientras pienso en tu piel en tu calor baby cuando estábamos los dos yo no sé por qué muy grande me vuelve muy loco, loco me vuelve baby, si esto te incomoda lo hacemos poco a poco y poco a poco decimos que no hicimos, baby no decimos que no queremos y al otro día no odiamos Baby por la calle y vamos de la mano y no, no, no, no. baby cuando lo sigue Todo el día, baby, vos me amabas Y yo no sé qué pasa, pero estamos alejándonos Yo no sé lo que pasa, pero dañándonos Y no lo sé, baby Porque qué vos me hiciste daño? Baby, a vos ya te extraño Y no sé por qué esa cadera, tu amiga me mira baby me desespera dice que la busque es que no soy cualquiera me tira por el ella me textea textea, pero no respondo doble tiki borro, no quiero que me hable, no quiero esa foto Que me textea si no quieres, me tiene dando vueltas hasta el amanecer Solo por la ciudad mientras piensa en tu piel, en tu calor Baby cuando estábamos los dos, yo no sé por qué vos me dijiste que no Si me tenía atado como todos los días, baby sabía que todo era mentira Ese culito muy grande me vuelve muy loco Sí.